Cosas extrañas encontradas en Google Mapsers. Comprobando si es real la información del video con más de un millón de vistas utilizando Google Mapsers. Vamos a la ubicación de Las Vegas como referencia. Nos acercamos de at Valley National Park. Luego nos dirigimos a Gold Center y un poco más arriba ubicamos a Goldwell Open Air Museum. Finalmente hemos ubicado el sitio indicado. Información totalmente comprobada y cierta. Una vez más hemos comprobado la ubicación de este sitio, como se había mencionado anteriormente, gracias a la aplicación de Google Mapsers.